Deseamos de todo corazón que sigas experimentando y haciendo muchísimas cosas interesantes como la que te vamos a enseñar aquí en esta masterclass. Nos vamos a fijar directamente en crear un cuadrado perfecto. Sin embargo, voy a hacer un pequeño zoom. No importa el tamaño que este vaya a tener, simplemente Shift-Click y arrastrar. Lo vamos a crear solamente con el color de trazo. Un poquito más de zoom, no nos quedará nada mal. Y con la herramienta de segmento de línea la vamos a cruzar. Así, en 45 grados que nos ocupe exactamente tal y como está control menos para irnos un poco más hacia atrás selecciono los dos objetos y presiono alt shift para que se vea en línea recta bueno si no me sale lo vuelvo a repetir exactamente igual alt y shift en línea recta lo vamos a duplicar cuatro veces, nada más seleccionamos todo presionamos la tecla K que es el bote de herramienta de pintura interactiva y En el panel de muestras vamos a trabajar de manera directa con estos colores cafés que están aquí. Así que con un clic lo activamos, seleccionamos o damos clic en el primer segmento, flecha derecha, para seguir avanzando siempre en flecha derecha con estos segmentos que están aquí. Una vez que se han acabado todos los colores cafés, regreso al origen, clic derecho y clic derecho. Muy bien, hasta aquí estamos excelentemente bien seleccionamos el color de trazo por delante y lo quitamos, debe quedarnos algo así selecciono y ahora lo incorporo de manera directa en el panel de muestras vamos a colocarlo un poquitito por afuera porque ya no lo vamos a necesitar muy bien, en este momento me voy a dirigir al panel de pinceles y en la parte inferior vamos a dar un clic para extraer los pinceles de cerda los pinceles de cerda son bastantes, vienen mejorados de la versión CS5 y sin embargo voy a elegir este que está aquí, este mop, tranquilamente para que se me cargue aquí. Pueden elegir cualquiera de ellos, los resultados simplemente son impresionantes. Simplemente al dar un clic se va a cargar de manera directa en el pincel, por ejemplo en el panel de pinceles he elegido también este que está acá y por qué no. Lo cerramos sin ningún problema. Ahora, como parte del trabajo, es trabajar de manera directa con el panel de la apariencia, que lo vamos a extraer desde su menú contextual, abriéndolo sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Seleccionamos y en el relleno, pues eh, tranquilamente podemos colocar el motivo con el que hemos trabajado. En el primer trazo puede ser cualquier color, lo importante es que lo trabajaremos con el motivo que hemos creado vamos a hacer un poquitito más grueso, más o menos por ahí unos 10 puntitos voy a cambiar un poco el color de fondo para que se pueda ver bien esto voy a invertir el color de trazo para dejarlo ahí más o menos ahora voy a crear eh, un siguiente un siguiente eh, trazo lo colocaremos aquí va a tener un color blanco y el trazo que vamos a colocar aquí bueno, está un poquito fuerte, le voy a bajar un poco ahí el tamaño perfecto y el trazo que vamos a poner aquí es el pincel que hemos cargado que vendría a ser este mop que está aquí para editarlo simplemente doble clic y aquí en el tamaño le vamos a bajar a ver, clic en previsualizar antes que nada vamos a jugar un poquito con los valores para que vayas viendo lo que puedes hacer tranquilamente Ahora, ¿cómo interpretar esta parte de los pinceles de cerda? Muy sencillo. Si nosotros tuviésemos en la vida real una mesa de dibujo con muchísimos este, colores y muchísimos eh, pinceles, pues ahora simplemente todo se reduce a un solo panel. Y basta con cambiar el tamaño del pincel, pues tranquilamente en la vida real yo estoy cambiando de pincel. Pero aquí simplemente es clic y arrastrar, nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a jugar con los valores que se nos están presentando para poder llegar al efecto que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo interpretar todo esto? Simplemente tú seleccionas un pincel y vas cambiando de tamaño, la longitud de, de las cerdas, la densidad, la inclinación, la opacidad y todo ello que tiene que ver como que si estuvieras cambiando la vida real pincel a cada rato. Nada más, esa es la... La situación, por así decirlo, más espectacular que esto tiene. Cuando quieras tener algo interesante, simplemente das clic en OK, aplicamos los trazos al efecto que tenemos acá. En el relleno, voy a colocarle una sombra paralela, la que viene por defecto, para que nos dé un poco más de fuerza simplemente a lo que yo quiero llegar. Extraemos esto aquí al lado. Como te estás dando cuenta, esto. Nos está trayendo bastantes satisfacciones personales y en pocos pasos, grandes, grandes resultados.